Se han publicado en el INAP los códigos electrónicos para el acceso a la carrera judicial y fiscal al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. Democratizamos el acceso a la función pública mediante la publicación de material gratuito que permite su descarga y que se va actualizando conforme a los cambios legislativos.